Eres mi salvación en un mundo donde solo existe el ocaso Y te desmanes, camino sin saber a dónde voy Y tus ojos son el oasis más deseado En un instante las aves me guían hacia un lugar seguro pero no la sigo por estar contigo Me alejo más y más de mí Desde el instante en que te vi En otra dimensión Y mi vida ya no fue la misma Sé que estoy perdido en ti Eres lo que siempre pedí El viento sopla a tu favor hacia un lugar seguro Desde el instante en que te vi Te di mi alma y corazón Sé que estoy perdido en ti Eres lo que siempre pedí Estás en otra dimensión Tan solo queda tu fotografía Ya no sé por dónde ir En esto que no tiene fin Solo da